Martes de la semana 34 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 5 al 11 En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando ...todo será destruido. Entonces le preguntaron... ...maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió... ...cuídense de que nadie los, los engañe... ...porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán... ...yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra, y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. A partir de hoy y hasta el sábado leeremos el discurso escatológico de Jesús, el que nos habla de los acontecimientos futuros y los relativos al fin del mundo. Escuchamos el segundo lamento de Jesús sobre su ciudad, Jerusalén, anunciando su próxima ruina. Pero Lucas lo cuenta mezclando planos con otro acontecimiento más lejano, el final de los tiempos. Es difícil deslindar los dos. La predicación de la ruina del templo suscita una pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal que está para suceder? Este discurso escatológico combina tres motivos específicos. Primero, la destrucción del templo y de Jerusalén. Segundo, la venida del Hijo del Hombre. Y tercero, el fin del mundo. Un signo sobre la venida del Hijo del Hombre es la destrucción del templo del que creían que por ser morada de Dios, permanecería hasta el fin del mundo. Jesús, en cambio, advierte que será arrasado, pero antes de que esto ocurra, sus discípulos tendrán que dar testimonio y padecer persecuciones, juicios y cárceles. La destrucción no es el fin de la historia, sino el acontecimiento que abre una nueva etapa,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 guerras y revoluciones, terremotos, epidemias, espantos y grandes signos en el cielo, pero todavía no es el fin. La ruina de Jerusalén ya sucedió en el año 70, cuando las tropas romanas de Vespasiano y Tito, para aplastar una revuelta de los judíos, destruyeron Jerusalén y su templo, y no quedó piedra sobre piedra.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 Usano. Nos hace humildes al ver qué caducos son las instituciones humanas en las que tenemos que depositar nuestra confianza con los sucesivos desengaños y disgustos. Los judíos estaban orgullosos de la belleza de su capital y de su templo, el construido por el rey Herodes, pero estaba próximo a su fin. Este Evangelio nos enseña lo relativo que puede ser todo lo bello, se encuentra en el mundo. Todo pasa. Las cosas que un día fueron ya no son. Lo que ahora nos admira llegará un día en que no quedará rastro de ellos. Lo el único que permanece es Dios, el único que no cambia. Ya la carta a los hebreos nos dice que Cristo es el mismo ayer, de hoy y de siempre. Al cabo de dos mil años, ¿cuántas veces ha sucedido lo que él anticipó? de personas que se presentan como mesiánicos y salvadoras, o que asustaban con la inminente llegada del fin del mundo. Cuidado, dice Jesús, de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre, pero todavía no es el fin. Esta semana y durante el Adviento escucharemos repetidamente la invitación a mantenernos vigilantes, que es la verdadera sabiduría. Cada día es volver a empezar la historia. Cada día es tiempo de salvación si estamos atentos a la cercanía y a la venida de Dios a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.